Soy Anton Varela, componente de Anestesia Films. Los amigos de Porco Bravu nos han pedido que colaboremos escribiendo un episodio para su nueva webserie El Método sueco. ¿Y a eso ha venido? Bueno, vamos a hacer un primer ensayo así, libre, ¿vale? Podéis aportar ideas así, que nos quede fresquito. Bueno, empieza a Oscar, por favor. Ah. Quique, no te imaginas lo que se me acaba de decir. Mal, mal. Eh, repite, por favor. Quique, no te imaginas mal, lo que se me... Mal. Eh, otra vez. ¡Kike, no, no te... No, vamos a cambiar las frases, ¿vale? Vamos a, vamos a cambiar un poco las frases de... Pero eh, yo las frases de Oscar, entonces. Correcto, correcto, sí. Vale. Oscar, ¿no te imaginas no, no, lo que... llámale, Kike. Llámale pero, a ver, Kike eh, es mi personaje. Claro, no, no podemos cambiar los personajes, eso no... Bueno, pero... Quiero decir, ¿podéis cambiar, de, podéis cambiar de nombre, ¿no? O sea, a ver, mira, vamos a cambiar en este sitio, ¿eh? A ver si lo entendemos mejor, porque, bueno estás un poco perdidos para esto. Sí, por favor, cambiadlo. Cambia, cambia. Venga, eh, empieza Oscar. Quique, no te imaginas lo que se me Oscar, acaba de... joder! Ah, eh, yo. Eh... Quique, no, no te imaginas lo, lo que se me acaba de ocurrir. He pensado que podríamos quedar con esos chicos que hacían... Esto no, no va a resultar, ¿vale? Pero... Esto mejor lo olvidamos y, y pasamos a otra cosa, ¿vale? No estaba tan mal, ¿no? O no sea, sé, a mí me gustaba. Hola, soy Antón Varela de Anestesia Films. Los amigos de Porco Bravo nos han pedido que colaboremos con ellos escribiendo un episodio de su webserie El método sueco. Y a eso he venido. Bueno, vamos a hacer un primer ensayo. Así un poco libre, podéis aportar ideas y así nos queda todos más fresquito, ¿vale? Empieza, empieza Oscar. <ríe> Quique, no te imaginas lo que se mal. me acaba... Mal, mal, repite, repite, por favor. Quique, no te mal. imaginas... Mal, otra vez, otra vez. Quique, ¿no te imaginas no, lo que.? No. Mm, eh, a ver, vamos a cambiar las frases, ¿vale? O sea, yo, yo soy yo. Sí, sí, mío, así, así, seguro que os enteráis mejor. Vale. Quique, ¿no te imaginas lo que se me acaba de ocurrir? Dime, Oscar, querido hermano. Podríamos hacer una serie de nuestras movidas. Me parece estupendo. Pues esto es muy sencillo. La idea de este episodio es va directamente a los créditos. Y es que pueda poner que Quique eh, y se inter in interpreta al Quique real, a su vez interpreta al Quique de la ficción, y a su vez interpreta a Oscar. De la misma forma que hay un acto, misma, un mismo, una misma persona que interpreta varios personajes, hay personajes que son interpretados por varias personas, como Anton Varela, se interpreta a sí mismo, pero también lo interpreta G.T. McFly, y eso se desdobla después en, una, en, en los eh, actores que que interpretan a los personajes reales, personajes ficticios y intercambian personajes por, por segunda vez, que creo que esa es la idea de llevar al extremo. Y a partir de ahí, pues lo que acabo de decir, que si luego me, me reconoce alguien por la calle porque salgo yo y, y me deja comerle la polla, pues, pues mejor. <risa>